Hola, hola chicas, buen día. Hoy es día jueves a 5 creo. En Checo, jueves 4. Jueves 4 de marzo. Ya son como las 2 de la tarde, chicas, una y media. Y pues, el día de hoy no voy a grabar tampoco gran cosa. Ya hice de comer. Hice. Tengo aquí jitomate para salsa. Porque voy a hacer taquitos dorados allá en Dora. Taquitos dorados y pollo dorado. Para acompañar los taquitos. Ay, no, me voy a <risa> Y aquí hice sopita de fideo para el helado. Y por los taquitos los voy a rellenar de frijol refrito. Lo vamos a comer el día de hoy, algo rapidito. Pero no quería dejar de grabar Porque esto, vean Me llegó esto Que son unos pintauñas de Madangla Ay, no puedo abrirlo con la mano Entrego el pie Y bien, les digo que me llegaron estos Pintauñas de madangla. Tiene su esa es su página Facebook, Twitter Instagram y Youtube Y la página web y pues los encargué chicas porque a mí no me duran para nada las uñas con el pinta uñas normal. Y pues también con pinta uñas de gel no tengo tiempo de estar haciendo tanto paso. Entonces estos son de gel pero son de un solo paso. O sea, la, pones una capa delgadita, son como tres capas y las metes a la lámpara, pero no, no son tan laboriosas como el de gel de que tienes que poner la otra capa y luego la, la, el primer, luego la capa del pinta uñas y luego la capa de, ya saben, ¿no? Todo el show con los de gel normal. Entonces estos me gustaron por eso. Encargué este que se veía como rojo pero salió rosa encendido y este color lila. Y es lo que voy a hacer ahorita chicas, me voy a arreglar mis uñas y pues voy a ver qué tal porque vean, ya... Traigo todas largas. Pensaba cortármelas porque luego rasguño el gordito, pero siento que se ve más bonito el color con la uña larga. Y pues a mí me crecen muchísimo, chicas. Las vitaminas que les he mostrado ya del frasquito rosa que venden en CBS o en Walgreens o Walmart, cualquier lugar. Igual aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link a las vitaminas. El link a las vitaminas. Ayudan muchísimo a que crezca el cabello. Vean yo. De Dylan se me hicieron como entradas Porque se me cayó mucho el pelo después del embarazo Y de Liana, nada, miren Del bizcochito, nada que se me han hecho entradas no, Se me ha caído bastante pelo, sí se me ha mucho pelo Pero vean, tengo muchísimo pelo chiquito Y pues mis uñas, chicas Me las corté hace como tres días y ven ya como las tengo sé, otra vez Crecen rapidísimo Entonces pues sí Siento que sí sirven bastante esas vitaminas. Tengo ya tres años, sí, tres años tomándomelas. Y pues los resultados los empecé a ver sinceramente hace como año y medio. Duré como un año y medio que no veía gran cosa, pero todos me las tomaba. No veía que creciera mucho mi cabello, no veía mucho resultado. Pero pues me asistaba, yo creo, falto mi cuerpo de, de las vitaminas y el colágeno y todo eso. Que absorbía todo y pues poco a poco el cuerpo va balanceando todo. Y hasta que se empiezan a ver los resultados. Y pues ahorita, vean, ahorita ya no hay ni qué hacer con mis uñas. Me las corto y me enfado porque a los tres días ya las traigo igual. Y así. Y el cabello igual, chicas, el cabello también me ha crecido bastante. No tengo mucho cabello, yo no soy así de mucha melena. Pero sí me ha crecido bastante rápido y bastante. Y me lo despunto cada mes. Cada mes me le doy mi despuntadita porque, pues si no, se me pone todo abierto las puntas y y una ursuela le llamamos nosotros, no sé en su país como le llamen, que es la puntita abierta y quemada de cada que se lo estilo a uno por lo maltratas, entonces pues me lo corto cada mes, solo es puntadita, solo cualquier cosita, algo así, que es lo que le corto cada mes y pues si sí, bien, si sí me ha crecido, no me quiero hecho una como el pelo, pero pues ya ustedes han visto cuando traigo el pelo suelto, que es se me va a a comparación de aquí que me lo corté hace dos años y pues me creció así rapidísimo. Y lo que voy a hacer ahorita, chicas, es arreglarme las uñas. Así que acompáñenme a arreglarme las uñas. Y pues bien chicas, yo tengo esta lamparita que encargué en Shim Vean, bastante práctica y pues me sirve bastante bien. Ay, prende cuando metes la mano. Prende ya sola. Y ya tú acá nada más le regulas el tiempo que le quieres poner. 30 segundos, 60, 90... Y ella solita prende, quitas la mano y apaga. Entonces, lo único que ocupas es eso, la lámpara, tus pinta uñas del color que tú quieras. Recuerden que este es el de un solo paso. Y una, desculpe, <ríe> la lima ya está muy desgastadita. Una limita para quitarle el brillo a la uña y obvio remover también la artícula. Solo hay que quitarle el brillo a la uña. Solo levemente, no ocupan tallar mucho. Solo es quitar el brillito, no ocupas. No vas a colocar uña acrílica ni nada. Solo vas a quitarle el brillo a la uña para que se adhiera bien el, el pinta uñas. Y a un de la, cutícula. la cutícula para que quede bien limpia tu uña pues yo ya traigo unos padrastros le llamamos nosotros estos cueritos bastante grandes de todo lo que hago o con jabón y esto sale esta resequeda alrededor del dedo entonces hay que Removerlo también para darle presentación a nuestro manicure. Mira, solo removí el exceso de pellejito sin lastimarme. ¿Qué? Ya voy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, Lian. Ya voy. bien chicas ya que removieron todo la cutícula, el brillito limpiamos con acetona y un algodón o una toallita húmeda algo que nos ayude a desinfectarla y limpiarle bien todo el polvito pues listo a ver que nada más veo si aún me queda un residuo o algo y bien chicas ya nada más aplico la capa ligerita. Que es la primer capita. Del panda Dice que ligera. No tan pesada. Y vean me encanta mi lámpara. Porque cabe mi mano completa. manera vuelvo a poner 90 segundos mi mano en la lámpara y bien chicas vamos por el tercer la tercer capa lo que sí les recomiendo es que cada capa que estén poniendo Ay, trae un pelito aquí de que cambiarle el ¿no? al gordito del pañal lo que sí les recomiendo que vi es que cada capa que estén poniendo vayan limpiando las orillas para que no se vaya a, a secar en la lámpara. Okay. Y en la última secada, chicas. Dice que en 3 minutos porque son 60 segundos cada capa, pero pues yo le puse 90 para que quedara bien seca. Y el tiempo de vida de las uñas dice que son de 15 a 22 días, o sea que bastante bueno porque pues hasta en 15 a 22 días dependiendo ya yo creo que tanto uso de esas o sea, si tienes trabajo muy pesado, como fregar mucho cosas así supongo, como jardinería o cosas así que se te maltraten las uñas bastante rápido, pues sí, yo creo que 15 días. Pero si es solo yo siento la labor de aquí de la casa, no creo que, que en 15 días estén tan maltratadas como para cambiarlas a lo mejor. 22 días se aguantan. Y por eso me gustó, chicas, porque yo con el pinto de uñas no duró ni un día el segundo día traigo las uñas todas maltratadas, todas feas. Y pues quiero ver el gel, a ver qué tal. Las reseñas que vi son bastante buenas. Eh, pues las personas que los usan bastante bien, dicen que les va bastante bien. Que les dura de 15, como les digo, de 15 a 22 días, dependiendo qué tantas. Um, qué tantas labores tú tengas pesadas. de Como jardinería y eso, pues sí te daña el manicure bastante rápido. Pero si son solo los de la casa, pues como les digo. ¿Ves? se ven bastante bien. Se ven bonitas, se ven brillositas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? you <laughs> así quedaron mis uñas vean. <risa> dice que te toma a uh, tres minutos porque son 60 segundos en cada puesta de gel entonces pues te toma tres minutos cada mano seis minutos do las dos manos y en seis minutos tienes tu manicure super listo con gel que te dura de 15 a 22 días depende qué trabajos tan laborosos laboriosos hagas um, pues la verdad me gustó bastante, porque es súper práctico y súper fácil de aplicar. Me gusta el acabado que le da a las uñas, vean, brillosito, bonito. Y pues bien práctico, bien fácil. Yo, chicas, que ahorita tengo bebé en casa, tengo eh, al enano con sus clases online, entonces me es bien difícil, eh, pues el ir al, al manicure o el yo hacerlo aquí en casa así, pues, tendidamente con esmaltes y todo eso, me es bien difícil porque no tengo tiempo. Entonces, pues ahorita en máximo 10 minutitos, vean, me hice mi manicure. Tomo 10 porque yo puse 90 segundos a la lámpara para que quedara bien seco en cada capa. Y aparte, pues me quité la cutícula, vean, y los padrastros le llamamos nosotros a todo el cuerito muerto que se hace alrededor del dedo. Entonces pues me tomó como 10 minutos el hacerme mis uñas. Se me hizo súper práctico porque ahorita el gordito está elevado con sus caricaturas. Y pues vean, alcancé fácilmente, rápidamente. Y espero y me duren los 15 días o 22 días. me duran 22 días, qué genial. Si son 15 días, pues ya. 15 días es bastante bien porque les digo que yo con... El pinta uñas no me duran ni dos días cuando ya traigo el pinta uñas todo craqueleado, todo feo, porque pues tengo que andar fregando, tengo que andar limpiando la estufa con la fibra, tengo que andar tallando el baño, cosas así que pues son un poquito rigurosas para el esmalte. Pues me parece una idea bastante práctica. Me encantó, aparte vean el empaque, trae esto para proteger los esmaltes en color rosa. Me encanta el rosa y el negro no se diga, y pues la cajita, vean, viene con lo que es la marca. Y todo eso me encanta. Aquí están las redes sociales de Madame Glam. Tiene infinidad de cosas para hacer su manicure, chicas. Así que vayan, visiten la página. Y pues súper económico. Yo, por ser mi primera compra, me dieron un cupón. No recuerdo si era de 20... No, era como del 40, porque estaban en 25 los esmaltes y me salieron en 13 dólares. O sea que compré dos por uno. Si sí era como el 40 o 50, no recuerdo bien. Pero por primera compra te dan un cupón. A mí me salieron en 32 con tu envío los dos esmaltes. Así, pues, chicas, bien prácticos. Aparte con poquito tienes, entonces yo creo que me van a aguantar. Aquí tiene fecha de caducidad para 12 meses, o sea que te aguantan un año fácilmente. Entonces, pues... Voy a tener un año para mis uñas. Voy a encargar un rojo, chicas. Porque yo pensé que este era más intenso. Pensé que era un rojo intenso. Bueno, no, pensé que era como un rojo. Ah, uh, no, cherry. Como más suave, más clarito. Pero me salió Fusion. Pero se ve súper bonito, me encanta. Y este es un lila. Y ya nada, me voy a encargar un rojo. Porque me encanta también el rojo en mis uñas. Así que eso este fue el videíto del día de hoy. Ando toda bruja, vean. Espero les haya gustado el paso a paso, la reseña y pues la, la reseña y la recomendación de esta marca, de estos esmaltes. En verdad, chicas, que te facilitan bastante la vida y más a nosotras que somos mamás, que tenemos bebés en casa, que no tenemos tiempo para nosotras. Y pues esto qué hace que en un, dos, tres se te quite lo bruja y pues traigas tus uñas bastante presentables. Así que me encanta, chicas. Me encanta, me encanta. Se los mega recomiendo. Así que, Madame Lam, mil gracias y pues nos facilitas bastante la vida a las mamis. <ríe> Así que besos, bendiciones y las miro el próximo videito. Bye chicas, hasta la próxima.